En 1735, Johanna Sofía, de 28 años de edad, originaria de un pueblo llamado Taukra, cerca de Leipzig, en Alemania, dejaría un legado para la historia, ya que de su vientre nacería una criatura monstruosa para las personas de aquel tiempo. Era el cuarto embarazo de Sofía y el parto lo atendería el doctor Guthriev Friedrich. Pero algo no estaba bien. De sus entrañas había nacido una espantosa criatura que no parecía un ser humano. El feto deforme fue examinado por el doctor, quien le realizó una autopsia. Notó que la descomunal cabeza no tenía características de hidrocefalia y la excrescencia que parecía un tumor estaba completamente llena de materia cerebral. Su corazón no tenía pericardio, en vez de eso estaba incrustado en una membrana peculiarmente delgada. La estructura ósea presentaba características diferentes a la de la anatomía humana. Los brazos eran más pequeños de lo normal y las manos eran como garras. Además tenía ausencia de diferentes huesos en las piernas. Aquella criatura no podía ser parte de los seres humanos. Era un monstruo irreconocible. El doctor asombrado por tal criatura... Elaboró un informe en latín de 32 páginas con la historia médica y los detalles de la autopsia. A este escrito lo llamó Monstrum Humanum Rarissimum. El feto lo conservó en un frasco con formol y llegó a pensar que este podría tratarse de un híbrido entre un humano y un ave de corral. Por lo que se le conoció como el Hombre. Más de 200 años después, la revista Fate, en la publicación de febrero del año 2000, publicó la historia, y Harwin Hausdorff relacionó el caso con una posible abducción extraterrestre, por lo que ahora el hombre pollo podría tratarse del híbrido entre un alienígena y un humano. Pero Hausdorff fue más allá, preguntándose si este feto fue producto de una violación por parte de un ser reptiliano. Inventar cosas es muy sencillo, imaginar otras aún más. El caso del hombre pollo es más humano de lo que han querido ver. Es una anomalía, una deformación donde el bebé no se desarrolló como debería. Estamos ante un caso triste como lo hay muchos, donde los síndromes aparecen en un nacimiento a diario alrededor del mundo. La ignorancia hace catalogar a estos bebés malformados como monstruos, no humanos. Este malformado bebé fue víctima de las teorías extraterrestres señaladas por algunos irresponsables con la única consigna de alimentar sus creencias. El hombre pollo se encuentra actualmente en el Museo de Sajona, Alemania, resguardado tras una vitrina, en compañía de otros desafortunados fetos. Sigue ahí.